No, va a negar. Yeah. Uh -huh. Mami, no te lo tomes a mal. Yeah. Si sabes que conmigo yeah. la pasa bien. Yeah. No te lo tomes a mal, mujer. No te lo tomes a mal, mujer. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. No te lo tomes a mal. Mami, no te lo tomes yeah. a mal. Si sabes que conmigo está bien. Mami, no te lo tomes a mal. Oh. Mami, si sabes que por mí me mal Mami, no te lo tomes mal Si sabes que conmigo está bien Mami, no te lo tomes mal al odio estaba más acostumbrado. Veo atrás de tu muy bien la que te has acorazado. Y esa es la que a mí me tiene interesado. Pero normal, yo también me he fragmentado. Incluso más, no te lo tomes tan mal. Mujer, me tiene mal el estar despierto y querer despertar. Desde el punto blanco de mi genial, Aurora Boreal. Dime gris, pero chape un spray. Y con mi habla puedo pintar. Ah, ah, Mala, mujer, damos más vueltas que un carrusel Podría encontrarte en ninguna parte O en el mismo parque hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. No te lo tomes a mal No, no, no, no, no, no, no No te lo tomes a mal No te, no te, no te, no te lo tomes a mal a mí soy un guerrero y espero que tú también A la luna tanto que le hablé de ti Creo que la saturé Soy un loco solitario desde que no está mujer Y si no fuera por el humo Mi mente lo haría pure Fuck that shit Somos compatibles como King Si no tocamos explotamos como el el Pan Las almas negras dime para dónde van El diablo me llamo y necesita paz. El diablo me llamó y necesita paz El diablo me llamó y necesita paz Necesito paz, necesito paz, necesito paz. Yeah, yeah, yeah. Quiero que construyamos nosotros, Porque eso descifrarlo ya me está dejando tosto El humo se fusiona con tu rostro Llegamos como lobos Quiero que me acompañes a dejar mi lobo Quiero que me pongas bobo a la firma Quiero todo, quiero todo te lo hago por los dos Yo pongo los moños, tú pones los dos Te pone el infierno y un fuego a ser Dios No, no, no, no, no oh, oh. Mami, no te lo tomes a mal No, no, no, no oh, Porque te quiero De verdad que te quiero Me quita las ganas de arrancarme el cráneo Y de utilizarlo como un cenicero Porque te quiero de verdad que te, te quiero. No, y, y no lo tomes a mal, mujer. No te lo tomes a mal. No te, mal, no, te lo tomes a mal, mujer. No, de puta madre, de puta madre. <risa> aquí. 3, 2, 1. Otra más. más. g el play aprobado por la Junta Directiva. Pycheck, Check Nova